Bienvenido una vez más a Glitch Pop News, se retrasa el lanzamiento en PlayStation 5 de Destruction All-Stars hasta febrero de 2021, llegó el turno de Xbox de mostrarnos su nueva interfaz de usuario y God of War tendrá importantes mejoras en su versión de PlayStation 5. Antes de comenzar a darte las noticias de hoy, si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte para mantenerte al día, hacemos videos toda la semana para que siempre estés enterado de todo lo que pasa alrededor del mundo gamer. Estamos a menos de un mes de lanzamiento de las nuevas consolas y no podríamos estar más emocionados de que todavía no nos cargue el payaso con eso del COVID y podamos disfrutar de una generación más de esta maravillosa industria que son los videojuegos. PlayStation está listando sus juegos de lanzamiento, sin embargo nos acaba de dar una mala noticia y es que el juego Destruction All-Stars, que estaba programado para estrenarse el 12 de noviembre junto con la salida del PlayStation 5, fue retrasado hasta febrero de 2021. Esto obviamente es un punto en contra para Sony, que se suponía que tenía todo bajo control, sin embargo no es el único proyecto que se ha estado retrasando, y es que 2020 además de llevarse a muchos famosos que vamos a extrañar por el resto de nuestras vidas, también nos ha jugado mal con el retraso de algunas películas, juegos de video y otros proyectos que el público ha estado esperando. Y es que no es para menos cuando la pandemia está haciendo de las suyas a nivel global. No obstante, Sony está tratando de contrarrestar este trago amargo, anunciando algo que podría hacer que valga la pena la espera adicional por este ambicioso título. Y es que además de anunciar el retraso del juego, también nos advirtió que este será parte del repertorio de juegos dentro del catálogo gratuito de los suscriptores de PlayStation Plus desde su lanzamiento por lo que todos aquellos que compraron el juego en preventa recibirán un reembolso del dinero que gastaron, entonces si quienes apartaron el juego no cuentan aún con el servicio de PlayStation Plus, el dinero que se les devolvió en la preventa lo pueden utilizar para pagar la anualidad del servicio, de esa manera no solo tendrán el título desde que salga en el mes de febrero del año entrante, sino que también comenzarán a gozar de todos los beneficios de la suscripción, incluyendo el catálogo de juegos AAA previamente anunciado en PlayStation Plus Collection. Los dos juegos gratis que se agregan a la biblioteca cada mes y el almacenamiento de datos guardados en la nube. La verdad es que dentro de la mala noticia están tratando de compensar muy bien a los fans. ¿Y tú hiciste la precompra de Destruction All-Stars? Hace unos días tuvimos la oportunidad de presentarte aquí en Glitch Pop las características y primeras impresiones de la nueva interfaz de PlayStation 5, la UX, y ahora fue el turno de Microsoft de mostrarnos su renovado sistema de interacción en donde se nos presentan las características más importantes y relevantes que tiene la consola para deleite de los fans. Una de las características que se menciona en el video es que esta nueva interfaz es lo suficientemente intuitiva para que pueda ser amigable tanto para el fan de hueso colorado de Xbox, así como para aquellos que apenas tienen en sus manos su primer consola de videojuegos, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque pues en teoría es uno de los objetivos de la compañía al ofrecer su Xbox Series S, la consola más pequeña que ha sacado Xbox y aún así con mínimas diferencias técnicas en relación a su hermana mayor, la Series X. En el video pudimos apreciar texturas en 4K de algunos juegos como Gear 5, así como la presentación de la función de multitarea de la consola llamada Quick Resume, función que permite que esta tenga en modo de reposo a más de un juego para que podamos cambiar entre títulos y continuarlos en el lugar en donde los dejamos, sin necesidad de esperar tiempos prolongados a que carguen las aplicaciones. Este sistema está diseñado para aquellos a quienes les gusta estar jugando varios juegos a la vez y obviamente está enfocado en eliminar casi por completo los tiempos de carga y espera entre un juego y otro, así que si querías ir al baño en lo que Xbox te abría la aplicación, lo siento pero te vas a tener que aguantar. Nos mostraron también el título de Subnautica que originalmente había salido en Xbox One, para presumirnos las mejoras gráficas que tendrán los juegos con la nueva retrocompatibilidad mejorada de Xbox Series X, confirmando también que todos los juegos, incluyendo el primer Xbox, tendrán la capacidad de ser jugados con HDR, mejorando así sus colores en las pantallas compatibles con esta función. Fuimos testigos de funciones como Smart Delivery, el sistema de latencia dinámica, la velocidad de consolas, así como las nuevas opciones de personalización, al implementar temas dinámicos que le darán más vida y movimiento a la pantalla de inicio de Xbox. Por último, pudimos apreciar un poco más de cerca el control nuevo de Xbox, así como las nuevas funciones que tiene para ofrecernos con su diseño más ergonómico al ser ligeramente más pequeño que sus predecesores. Un D-pad inspirado en los controles Elite de Xbox y las funciones disponibles con el botón Share, que básica y extrañamente no solo comparten el nombre con el botón Share de PlayStation 4, sino que también sirve para exactamente lo mismo que el del PlayStation 4: hacer un screenshot del juego presionando el botón una vez y capturar un clip de video dejando presionado el botón durante un corto periodo de tiempo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Y tú esperas con ansia la nueva consola de Microsoft? Recuerda que a partir de hoy, 27 de octubre, ya puedes apartar tu consola en México. Hace poco tuvimos la oportunidad de contarte sobre las características de la nueva versión mejorada de Spider-Man de PlayStation 4 que estará disponible para PlayStation 5 cuando compres el juego de Miles Morales. Te dejamos la liga en la descripción del video por si te lo perdiste. En aquella ocasión te contamos sobre las críticas negativas que ha tenido el título remasterizado, y es que no lo podrás obtener como Standalone, sino que debes de comprar Spider-Man Miles Morales en su versión Ultimate para tener acceso al juego. Al mismo tiempo, si ya cuentas con el título de PlayStation 4 y quieres correrlo en PlayStation 5 para evitar comprar la versión remasterizada, este correrá tal y como lo hiciera en tu Play 4, omitiendo las mejoras gráficas y el aprovechamiento de las nuevas funciones del control DualSense. La gota que derrama el vaso es que tus datos guardados no serán compatibles con la versión remasterizada del juego. En esta ocasión Sony anunció prácticamente todo lo contrario con relación al juego de God of War, originalmente lanzado para la actual consola PlayStation 4. Y es que esta vez nos dio la noticia de que el juego tendrá ciertas mejoras gráficas actualizadas a la nueva generación, la capacidad de correr a 60 cuadros por segundo y sobre todo el hecho de que podrás transferir tus datos de PlayStation 4 y utilizarlos para jugar en el PlayStation 5. Analizando en detalle el motivo por el cual todo esto es posible para el juego de God of War Es porque todas las actualizaciones de software que Sony le hizo al juego Vienen dentro del mismo título que hemos estado jugando en nuestro Playstation 4 Es decir, Sony no sacará ningún God of War Remastered Que se entienda como un nuevo juego exclusivo de Playstation 5 Sino que está migrando el mismo juego y mejorando sus capacidades en el proceso Para que tenga un mejor desempeño en la nueva consola La pregunta es ¿Hubiera podido Insomniac realizar este proceso para no tener que vendernos una nueva versión del Spider-Man que jugamos en el PlayStation 4 La verdad es que tal vez nunca lo sabremos, lo que sí podemos saber es lo que opinas tú al respecto, así que no olvides dejarnos tus comentarios en relación a esta noticia o a las anteriores en la sección correspondiente. No dejes de jugar y nos vemos en un próximo video de Glitchpop.